La actividad fue llevada a cabo este jueves en la Escuela Eugenio Cruz Almanzar y la información fue ofrecida por la doctora Diana Paulino y el técnico de educación Alberto Paulino. Eh, tenemos un taller sobre la pediculosis, que es la prevención de piojos, que hay ahora una, una epidemia en nuestros centros educativos. Entonces, en combinación con lo que es salud pública, cada año también se hace la desparasitación de los niños. Cada semestre, meses, en conjunto con ellos, vamos a los centros educativos, se desparasitan, y ahora a la vez se va a dar un taller sobre la prevención de Piojo para que no haya este mal en los centros educativos de nuestro distrito 0706. Y no es así. Y ahí les va a orientar a ustedes y si es posible poder reproducirle a los familiares sobre qué hacer en estos casos. Y tenemos... Eh fármacos que van a controlar esto y que pueden resolver. A veces utilizamos eh, sustancias y medicamentos que son hasta dañinos, como hay personas que utilizan el gasoil, cosas para animales, que en realidad esto no va a contrarrestar el problema. Entonces le vamos a dar el medicamento, el informe, qué medicamento nosotros sí vamos a utilizar en estos casos para nosotros poder orientarle, que lo vamos a encontrar en las boticas populares, en las mismas UNAP, a veces llega, y bueno, ya en otro caso requerirlo a una farmacia. NTN, no su noticiero regional, Robinson Polanco.